Queremos agradecer en esta mañana al viceministro de Tesoro que nos acompaña, obviamente, para poder conversar eh, so, con relación al tema de bonos. Vamos a hablar de esto que realmente eh, están definitivamente todas las familias pendientes, ¿no? Le agradezco a don, al licenciado Carlos Link, viceministro de Tesoro y Crédito Público, por estar con nosotros. Viceministro, ¿cómo está? Les saluda Cecilia en instantes también con Carolina Bellido, aquí desde la radio. Un saludo para usted. Muy buenos días, Cecilia, Carolina. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso medio. Y aquí estamos prestos para resolver las dudas que se encuentre. Un saludo también para todos los radioscuchas. Muchísimas gracias, licenciados Link. Bueno, hay eh, muchísima expectativa de la gente que ha comenzado ya a cobrar el tema de bonos. Eh, una de las preguntas más frecuentes es en relación al bono universal. Este miércoles se comenzó a pagar el bono familia. Un papá, una mamá, licenciados Link, que cobre el bono familia, es decir, este que es beneficioso para los niños que están en casa en el sector de primaria, inicial y secundaria, ¿puede cobrar el bono universal? La persona que queda eh, como tutor dentro del colegio donde escribió a su niño ya queda inhabilitada para pago de bono universal. Y, y si este fuera el caso de la madre no o el padre, y la, la, la, el esposo o la esposa que no cobra que no está como apoderado o tutor, eh, puede cobrar el bono universal siempre y cuando no perciba ninguna renta ni del sector público ni del sector privado. no Estamos hablando de sueldo salarios salario. Bien, entonces, para que quede claro, porque ayer hubo un poco de confusión, le comento, licenciado Slink, nosotros habíamos eh, conversado en este caso con el ministro de Educación y el ministro de Educación nos había dicho que sí se podía. Entonces, eh, ahí genera un poquito de confusión también el, el tema de la información final que le llega al ciudadano. O sea que yo soy mamá, me voy a poner de ejemplo. Eh, voy y cobro el bono familia como tutora de mi hijo. Eh, no puedo ya cobrar el bono universal. No, usted no puede cobrar ya el bono universal. Sin embargo, su esposo sí podría cobrarlo siempre y cuando no, no tenga trabajo, ningún salario. Bien, mientras tanto no tenga trabajo. Estamos ya con Carolina también para que pueda realizar consultas de las tantas que tiene la gente. Esto está clarísimo entonces. Bono universal, quiero que quede claro porque había muchas dudas, ¿no, Juan Carlos? Del bono universal, y sí, el sí. bono familia. Bono universal, la persona, papá, mamá, que cobre como tutor, no puede cobrar después el bono universal porque ya cobró el bono de los niños, Ahora, si en la casa vive papá y mamá y uno de los dos cobra el bono de los niños, el otro sí puede cobrar si no tiene trabajo. Carolina, adelante. Eh, nos estaban consultando, eh, señor viceministro, con relación a este pago. El pago va a ser sí o sí un pago único. Es un pago excepcional. Se va a dar una sola vez. Eh, no es un pago que se va a ampliar en los próximos tres meses, como está sucediendo en Brasil, sino que es un pago único. Y esto para aclararlo a la opinión pública, porque este, muchas personas eh, malinterpretaban quizás la situación de que iba a ser un pago sostenido. Así es, Carolina. El pago que vamos a realizar es solo por una sola vez, eh, justamente un pago único. Eh, en el caso de los tres bonos, ¿no? tenemos el bono canasta familiar que comenzó a pagarse el 6 de abril, luego el bono familia que ha empezado a pagarse el 15 de abril y el bono universal que va a empezar a pagarse desde el jueves 30 de abril. Cada uno de estos bonos se paga por una única vez. Lo que, eh, lo que son tres meses es el plazo que uno tiene para cobrarlo, pero el pago para es cobrar. solo uno. Así es, el plazo que se le ha extendido para el cobro de estos bonos son tres meses, esto con el fin de que no se aglomeren en las entidades financieras para que no tengamos largas filas y más que todo precautelar ¿no? la salud, que es lo más importante de los ciudadanos bolivianos. Bien. Eh... Sobre, lo, sobre lo que usted decía, señor viceministro, eh, justamente precautelar la salud y evitar las aglomeraciones en los bancos, entidades financieras y demás, eh, ¿Se está analizando la posibilidad de eh, hacer cancelación de estos bonos mediante cuentas para las personas que quizás sí las tengan en, en banco? Porque hay mucha gente que tiene sus tarjetas para retirar directamente de un cajero y se evitan las largas filas. ¿Se podría verificar si esto es factible y viable? Eh, mire Carolina, Cecilia, eh, el problema del tema de las cuentas bancarias que la mayor parte de los apoderados de los colegios fiscales no cuentan. Hemos hecho un cruce de información y se hizo los análisis correspondientes, viendo todas las bases de datos, los códigos RUDE que nos proporcionó el Ministerio de Educación y eh, la mayor parte de la gente con menores escasos, recursos o los que tienen recursos más escasos no contaban con cuentas bancarias. Entonces se dio obviamente la eh, viabilidad que se la realice de manera directa a través del de banco porque ellos van a tener acceso ¿no? a los códigos RUDE. Es la única forma de verificar también de que el apoderado de los niños sea el que está indicado en su código RUDE. Ha ocasionado también algunas oportunidades de que un maestro, por ejemplo, en algunos colegios, como no tienen la información completa, eh, se ha puesto como apoderado de todo su curso, de 30 niños, imagínense, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que hemos empezado a cruzar información, por eso le solicitamos siempre los canes de identidad y las libretas de las últimas tres gestiones para que puedan acceder justamente a este bono familia. Eh, tengo otra consulta por acá. Eh, el señor Abel Siachoque. buenos días, yo tengo NIT simplificado, no está activo, no facturo. ¿Puedo cobrar el bono universal? Sí, puede cobrar el bono universal porque el régimen simplificado no está considerado dentro de la inhabilitación. ¿Qué es lo que está considerado dentro de la inhabilitación? Por ejemplo, un profesional, eh, no sé, en cualquier área, eh, consultor, que en este momento eh, no está eh, trabajando porque efectivamente no hay labores, ¿puede cobrar el bono? ¿Quiénes sí, quiénes puede no? Sí, puede cobrar los bonos siempre y cuando no tenga contratos vigentes o que no perciba ningún sueldo o salario, ya sea del sector público o del sector privado. Ok, si no tiene contrato, entonces un profesional que tenga NIT puede cobrar. Sí, puede cobrar. ¿Que ¿En el caso de, de los NIT, por ejemplo, una, un NIT unipersonal puede cobrar? Bueno, los bonos sean. Eh, una justamente, persona. Con... Eh, el concepto principal es para la población, ¿no? Las empresas unipersonales, si bien es cierto, pertenece a personas específicas porque son de una sola persona de esas empresas, ellos como personas están vinculados al Bono Universal siempre y cuando no generen rentas ni tengan, obviamente, ingresos de entidades. Carolina. Perfecto, eh, esa es una duda que desde el día de ayer estaba por ahí este, divagando porque no no se sabía, se decía, quienes tengan NIT no pueden cobrar porque emiten factura, pero está bien de que usted esté aclarando esta situación el hecho de que la persona entonces tenga NIT sea unipersonal pero que no tenga ningún tipo de contrato ni ninguna remuneración que figure en ningún sistema, entonces eso sí eh, le, le da la opción de que él pueda cobrarlo al bono. Eh, dato importante, eh, el tema de... Eh, las fechas mucha gente que pregunta por aquí eh, nos está preguntando eduardo eduardo desde la zona de la avenida mutualista nos dice qué pasa con eh, los bancos bueno en este caso las largas filas las largas colas esto va a ser algo de nunca acabar no porque a pesar de que están ya operando todas las las agencias la gente sigue haciendo colas para cobrar Mira, aquí un dato importante que, bueno, siempre nosotros con el ministro de Economía le transmitimos a la población que no se agolpen, que no hagan largas filas. La banca hasta las 11 de la mañana ya prácticamente no tiene filas, no tiene cola. Es evidente que los primeros días que se empezaron a pagar estos bonos, mucha gente fue y se aglomeró porque cree que el bono se va a pagar solamente un día o porque no quiere esperar una semana, o en muchos casos también porque la necesidad apremia, ¿no? Pero eh, hay los recursos eh, en las horas más adelante de las 10, 11 de la mañana, ya las entidades financieras están siendo eh, más despejadas y no se ponen en riesgo, ¿no? Sobre el tema de salud principalmente, entonces siempre insinuamos a la población en los tres bonos, ¿no? El canasta familiar que empezó a cobrarse el 6 de abril, el que viene a ser el bono familia el 15 de abril y el 30 de abril, que va a ser el bono universal, que no eh, se desesperen por eh, ir a cobrar los primeros días, ¿no? Porque por eso tienen una vigencia de 90 días, el bono lo van a poder cobrar en todo ese lapso de tiempo y es evidente que cuando ya se vaya aperturando un poco las actividades económicas, cuando pasemos un poco este tema de eh, la pandemia, de, de seguir eh, en nuestras casas, eh, vamos a tener más posibilidades de que muchas más agencias estén abiertas, pero ahora ya estamos trabajando con la mayor parte de la banca privada, es evidente que no están abiertas todas sí, sí. Las, las sucursales porque obviamente no hay tanto movimiento eh, ni económico ni de población para que justifique su apertura, ¿no? En este caso, Carlos, el, por ejemplo, me preguntan fechas. ¿Cuándo comenzará a pagarse el bono canasta a las personas eh, beneficiarias del Juana Surduy y las personas con discapacidad que también hemos recibido muchos eh, comentarios y mensajes de ellos que todavía no se les estaba pagando? Sí, son tres grupos justamente que fueron considerados para el bono canasta, no las personas de la renta dignidad que ellos comenzaron ya el 6 de abril, y el bono Juana Surduis, los que perciben el bono Juana y los discapacitados, va a ser a partir del 27 de abril. Lunes 27 de abril, de acuerdo al número de su caneta de entidad, eh, ya pueden apersonarse a las entidades financieras para cobrar su bono canasta. Al 27 de abril, sí. vamos a ponerle fecha para ambos, 27 de abril. Sí, para ambos, porque son sectores eh, más pequeños. Digamos, ¿no? los, los rentistas que eran la mayor cantidad de personas eran alrededor de 900.000 y entre los discapacitados de Guanajuato Luis hablamos de 350.000 personas aproximadamente. Otra pregunta: un estudiante de 18 años que le corresponde, que le correspondería cobrar, por ejemplo, está en cuarto eh, cuarto medio, decíamos o en el último curso de secundaria en mi época, no? Eh, último curso de secundaria tiene 18 años, le corresponde cobrar el bono universal o el bono familia él le corresponde cobrar el bono familia, y ya queda inhabilitado para el bono universal. Queda inhabilitado, entonces. Ese muchacho de 18 años no puede cobrar el bono universal, cobra el bono familia, ¿no? Eh, sobre eh, lo... La gente que desee, eh, disculpe, disculpe, Ceci, disculpe, señor viceministro, la gente que desee un poco más de información, porque hay muchas cosas que son ambiguas en el tema de interpretación, hay muchas personas que todavía no tienen la orientación necesaria y que no cuentan, con este, internet como para ingresar a la página, yo sé que en la página del Ministerio ustedes tienen la información necesaria para que ellos puedan contactarse con un WhatsApp y con una línea, que esto es imprescindible que lo sigamos difundiendo, porque si sí, no todos tienen acceso a internet y de verdad el, el hecho de que vayan en madrugadas a hacer colas en los bancos sin que les toque todavía cobrar es algo que expone mucho más a las personas cuando están saliendo constantemente de casa ¿Cuál es la línea? ¿Cuáles son los contactos habilitados, señor viceministro? Por favor, para la gente que nos está consultando Para el bono familia podrían consultar al número gratuito que es el 800 10 -0050. Ya, 810 0050 y hay un número celular también, que es el 715-55-592. Ahí también podemos preguntar del RUDE o no? Preguntar de qué? Perdón, del RUDE, no les... del RUDE, el bono familia, a través de este, todos sí, estos sí, teléfonos. Ahí, ahí le van a dar, le van a proporcionar toda la información respecto a lo que viene a ser todo este bono familia, no sobre el tema de los plazos, los requisitos, eh, todos los códigos que requieren, y también tenemos una línea de la gestora para lo que viene a ser el bono canasta, que es el 800-10-16-10. Este es de la gestora bono canasta, y bono canasta contempla personas mayores de edad eh, que cobran la renta de dignidad, o sea, nuestros abuelos, la, los, las personas que cobran a través del Juana Azurduy y los discapacitados. Tengo una pregunta a propósito del Juana Azurduy. Yo cobro como mamá, mi hija tiene dos años, el bono Juana Azurduy, y voy a cobrar el bono Canasta. ¿Mi esposo puede cobrar el bono universal? Siempre y cuando no tenga ningún sueldo salario, puede cobrarlo. Me imagino que no, por, por eso está preguntando en este caso. Si es un chofer, por ejemplo, que no está trabajando ¿no? Eh, o trabaja del día a día, puede cobrarlo entonces. Por acá tengo otra consulta. Jorge, tengo a mi hermana de dos años y diez meses. Ya no cobra el, mi madre el bono Juana Azurduy por ella y tampoco le alcanza la edad para entrar al kinder y prekinder. En este caso, ¿qué podría hacer porque ella no cobraría? La mamá puede cobrar el bono universal, ¿no? Sí, el bono universal cobraría. La mamá, tu, tu mamá, entonces, Jorge, puede cobrar el bono universal. Como era, este te estamos recibiendo muchísimos mensajes esta mañana. Hay muchas dudas de la población, ¿no?, en este sentido. Pero es, es bueno es bueno que la, la gente tenga conocimiento de que este, este bono tiene que llegar a todos los sectores y a quienes más lo necesitan realmente. Y así aclarando dudas, ustedes se van a dar cuenta de que... Si bien son seis, siete bonos, uno de esos bonos tiene que llegar hasta usted, tiene que llegar a donde usted más lo necesita, que es hacer las compras de la canasta familiar y los víveres en los próximos días, donde todavía vamos a estar con esta cuarentena que no sabemos si es que se va a ampliar o no. Este, importante lo que nos dice el señor viceministro con relación a eh, la cantidad de personas que se va eh, atendiendo de a poco. Eh, ¿Cuál es el aproximado diario de personas que cobran sus bonos en las entidades financieras? ¿Tienen ustedes un, un balance? Sí, tenemos un reporte por hora que es enviado justamente por las entidades financieras, las gestoras que hacen el control. El día de ayer, eh, jueves, se atendieron para el bono familia aproximadamente a 145 mil personas. Hoy día, hasta la hora que llevamos, que son las 10 de la mañana, ya estamos las entidades. Eh, el bono canasta ya ha sido eh, prácticamente evacuado para el tema de lo, las personas de la tercera edad. Hasta el día de ayer ya habían percibido alrededor de 460 mil personas el bono, el bono justamente canasta y eh, siempre tenemos un reporte, no por hora. No se olvide también de que el bono familia solamente se está cancelando al nivel de secundaria que es entre el 15 al 21 de abril que se ha habilitado, pero va a seguir vigente por tres meses. ¿no? El nivel primario van a poder empezar a cobrarlo a partir del 22 de abril y el nivel inicial el 29 de abril, justamente para evitar estas colas que se han venido dando en todos estos días no tengo varias consultas tenemos Carlos aquí vamos a tratar de ir respondiendo a todas eh, buenos días disculpe soy chofer de taxi Roger Espinosa tengo a mi hija en secundaria Dios mediante voy a cobrar bono familia de mi hija aquí la pregunta yo voy a cobrar el bono familia de mi hija quedo inhabilitado para cobrar el bono universal nos pregunta don Roger sí queda inhabilitado porque ella cobra el bono familia pero si usted su esposa don Roger este no tiene ningún trabajo ella puede cobrar el bono universal Así es. Bien, tenemos otra pregunta por aquí. Yo tengo NIT, pero no emito factura. Alejandrita Beizaga dice, no estoy trabajando y no recibo sueldo. ¿Puedo cobrar el bono universal? Sí, puede haber, está habilitado para cobrar el bono universal. Perfecto. Carlos Ligerón, ¿dónde se puede encontrar un cronograma de todas las entregas de los bonos, las fechas para que la gente no vaya en vano a los bancos? En la página web del Ministerio. Eh, en todo caso, sino también preguntando las líneas gratuitas que les acabo de comunicar. Ahora las vamos a volver a repetir. Sería bueno que indiquen, dice Juli Borja, qué documentación se tiene que presentar en las entidades bancarias. Nos dicen una cosa desde las autoridades de gobierno y en el banco nos están pidiendo otra. El carnet está vencido, nos dicen que si el carnet está vencido se puede cobrar, pero en el banco no quieren pagar con el carnet vencido y lo digo porque me pasó en el Banco Unión. ¿Qué pasa en estas circunstancias, eh, Carlos? Hay que hacer un reclamo ahí simplemente a los encargados de, de agencia, ¿no? porque esa es una información un, que todo el mundo ya la conoce, usted puede presentar su carnet, puede presentar su licencia de conducir, puede presentar también su pasaporte... Y aunque estén usted caducado con sus documentos, igual tienen que cancelarse los bonos. no Eso ya es una orden por decreto supremo y los bancos no pueden incumplirla. Bien, vamos a volver a repetir la, los teléfonos. En este caso son el 810-0050 y el cinco 555 92 Para preguntar del bono familia, lo vamos a poner nosotros también en la página, en la página del Día con Cecilia y Carolina. Y el teléfono de la gestora, que es eh, la línea gratuita que nos puede ir diciendo absolutamente todo, pero todo. Todo de todos los pagos, Bono Universal, Bono Canasta, Juana Zurduy, Bono Renta Dignidad, etcétera Es el 810-1610, 810-1610, para toda la gente que realmente esta mañana está con nosotros, nos está preguntando y que van a seguir las consultas, estoy segura, ¿no? Eh, sería prudente, Carlos, que como gobierno analicen tener un espacio, no sé, dentro de, puede ser televisión estatal o algún espacio donde ustedes puedan llegar a la gran mayoría de las personas y seguir respondiendo las dudas que hay, ¿no? Sí, justamente ahora el ministro de Economía a las 10 de la mañana está haciendo una sesión de Facebook Live, donde va a tener una bueno. comunicación directa con la población en vivo, respondiendo preguntas a partir de las 10 de la mañana. ¿no? También a través del canal estatal han estado los diferentes ministros participando, mi persona también en los diferentes medios, tanto de televisión y radio, para poder ir respondiendo la mayor cantidad de preguntas que se tiene. El Facebook Live Entonces, 10, de, 10 la de la mañana, ratito. Sí, hoy a las 10 de la mañana en Facebook Live de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tengo una pregunta más, por favor, eh, eh, Carlos, antes de despedirlo. Yo tengo NIT como persona natural, con contrato como comisionista de ventas, o sea, él recibe comisión, no tengo sueldo eh, básico ni fijo. ¿Puedo cobrar el bono universal? Porque como no, he ido, no han habido ventas, no tengo ingresos. ¿Puede? Dentro de la reglamentación van a ver justamente los niveles de ingresos que han tenido este tipo de personas pero como le digo, ¿no? El bono tiene un objetivo, llegar a la población no eh, está consolidado como empresa, es como persona. Entonces, si es que reciben ingresos que son superiores a los salarios mínimos, en los promedios que van a seguramente verificar con las diferentes bases de datos, eh, va a estar habilitado o, in o inhabilitado, ¿no? Bien, Juan Carlos, por favor, adelante, eh, eh, después si no tenemos que cerrar nosotros, pero ya tenemos prácticamente cinco minutos para el Facebook Live del ministro. Adelante. Eh, la señora Patricia hace una pregunta, dice ella, yo soy nacionalizada boliviana, ¿cobro el, el, el bono universal? Ah, sí, es un tema soy muy Soy casada con un boliviano, pero... Esa es una pregunta muy interesante porque hay mucha gente extranjera que es nacionalizada que está preguntando si puede cobrar. Eh, las personas que pueden cobrar el bono universal son las nacidas en Bolivia, yeah. solamente para los nacidos en Bolivia. Los que tengan nacionalidad boliviana, pero que nacieron en otro país, no pueden cobrar el bono universal. Vivicita Montaño dice una consulta, cerré mi nid el mes pasado, me dijeron que tenía que volver a realizar eh, el cierre definitivo. ¿Puedo cobrar el bono universal? Puede, ¿no? Sí, puede cobrar el bono universal. Muchísimas gracias, Carlos Schlinken. La verdad que hay muchas dudas, muchas consultas. Vamos a seguir este, llamándole y comunicándonos efectivamente para poder absorber todas estas eh, preguntas de la gente próximamente en las ediciones del programa. Gracias, Carlos. No hay de qué, Cecilia. Cualquier consulta siempre estamos a disposición. Un saludo para toda la población. Muchas gracias. Qué manera de llover preguntas, Carolina. Impresionante la gente, cómo quiere saber realmente. Y bueno, no se olviden que a las 10 de la mañana, Facebook Live el ministro Parada, ¿no? Va a estar ahí.